Si tienes una Canon G2010 con el error 5B00 Quédate hasta el final y te diré paso a paso cómo quitar este error ¿Listo? Ok, soy Wilton Martínez y vamos a registrar Lo primero que todo es colocarla en modo de servicio ¿Listo? Aquí está en modo servicio Aquí te dejaré un vídeo ¿Vale? para que la coloques en modo de servicio listo, debe quedar LED verde fijo para este modelo, vale listo, una vez que ya en modo de servicio, al final de este vídeo te dejaré un link para que descargues el programa, listo, vamos a descargarlo ok, ya una vez descargado, obviamente eh, le dándole clic al programa, vamos a abrirlo importante que me contacte aquí tengo dejo el link de contacto para que me contacte y por favor dale clic en suscribirte para que te Voy a, no de pierdas ninguno de mis vídeos, listo damos doble clic correcto ahí muestra que está activado perfecto ok, vamos a darle clic donde dice pro o sea esta pestaña pro y buscamos donde dice in absorber counter vale esta parte de aquí vamos a resetearla ¿vale? y vamos a dar clic en set pero antes deben colocar 10 hojas a la impresora Ok, damos clic y ha quedado reseteada con éxito listo, tengo este es una canon G2010 y este programa es compatible con esta impresora, ahora voy a pedir al cliente que apague y encienda la impresora listo, ya se apagó aceptamos eh, aquí vemos que está apagada porque ya el nombre no está acá listo, ahora pedimos al cliente que encienda la impresora para poder eh, ya hacer la prueba la impresión de prueba ¿listo? Importante, importante que ustedes diferencien que cuando está apagada no se puede resetear mira, está apagada no se puede resetear y si la encendemos miren que aquí va a cambiar el, aquí el título cambia ¿vale? pero igual no se puede usar debe estar en modo de servicio correcto ¿listo? Y debe quedar LED verde fijo vamos a cerrarlo volvemos a abrir y nos damos cuenta que está en modo productivo. Mira, aquí no se puede resetear. Aquí está la impresora lista para, para imprimir. Damos clic derecho. Propiedades, impresora. Vamos a hacer una enviar una página de prueba. ¿Listo? Aceptar. Y revisamos si tiene el error de 5B00. Recuerda que tiene una Canon G2010. Perfecto. ¿Listo? Ok, ya quedó. Perfecto.